Hola, buscadores. Me han hecho una pregunta de las que también tiene Miga, ¿no? que nos ha roto la cabeza muchas veces a los astrólogos. Es fácil. ¿Cómo es posible que un, unos gemelos sean a veces tan diferentes el uno del otro o la una de la otra? ¿no? A pesar de cómo que han nacido en la misma hora, el mismo día, el mismo lugar, la misma hora con pequeña diferencia de minutos, la carta sale prácticamente igual, la carta astral. Entonces, ¿cómo es posible que sean, a veces, tan diferentes? Sí, a ver, lo lógico sería que si dos cartas son iguales, dos cartas astrales calculadas, bien hechas, para dos personas nacidas en un espacio de tiempo muy reducido, pueden nacer en cinco minutos de diferencia. O diez. Sí que a veces hay niños que nacen con más diferencia de, de hora y entonces, como mínimo, hay un desplazamiento de las casas, un, los planetas no están en el mismo sitio. Entonces puedes decir, vale, son diferentes porque uh, la carta es diferente. Puede pasar, pero muy a menudo ocurre lo contrario que las casas son iguales, la carta ha salido prácticamente igual porque la diferencia en minutos es muy pequeña y los planetas no se mueven en tan poco tiempo. Entonces tienes una carta igual, dos cartas iguales, que si se interpretan no puedes ver ninguna diferencia entre los dos gemelos. Es cierto que hemos visto uh, casos de gemelos que son iguales, idénticos, que no los puedes diferenciar y que prácticamente su vida es calcada en la una de la otra. Evidentemente, no se van a casar con la misma persona, normalmente, por lo tanto, serán diferentes su vida, ¿no? Pero muy pocas diferencias, en lo importante, se parece. Pero la pregunta me la hacen, y esto tiene una cierta lógica si la carta es igual, ¿verdad? Bien. Pero no la tiene cuando es la pregunta que me hacen, que es al revés, casos de gemelos, que nacieron en pocos minutos de diferencia, la carta astral es la misma y en realidad son muy diferentes de carácter, incluso a veces de físico, no tan diferentes de físico, se parecen bastante, pero aún así hay diferencias físicas muy claras y sobre todo psicológicamente son muy diferentes. La astrología no tiene explicación para eso, ¿vale? Sí hay una explicación, ahora os la doy ¿eh? pero uh, la astrología en sí misma no. La astrología se basa en los posibles efectos de los planetas en las personas y tienen que ver con su posición relativa según, la digamos, la, la Tierra, o sea, vistas desde la Tierra. Y según la hora y el lugar de nacimiento sale un gráfico, una carta natal, que no se puede interpretar diferente. Entonces, ahí yo me acuerdo que como astrólogo, más de una vez me había pasado le tenía que decir a esa persona, pues lo siento, yo no veo ninguna diferencia, no puedo darte diferencias. Eh, no puedo explicarte las cartas de manera diferente, porque entonces me lo estoy inventando. Y bueno, me había dado algún quebradero de cabeza al pensar en eso. Hasta que, bueno, cuando entré en el mundo de crecimiento espiritual, en el esoterismo, eh, bueno, etcétera, etc., eh, se puede entender bastante fácilmente si separas la persona del alma, si tienes en cuenta la, bueno, la personalidad del alma, si tienes en cuenta las encarnaciones, entonces, cada persona tiene un alma. Esa alma es diferente de la otra, evidentemente, es la que va encarnando, ¿Mm? va teniendo reencarnaciones. El alma no es que baje, ¿eh? Crea su reencarnación, su personalidad. Esas personalidades que van viviendo en diferentes etapas, en diferentes vidas, cientos de vidas o miles de vidas, van aprendiendo mediante la experiencia. Y aprenden unas cosas, otros aprenden otras. En cada encarnación, aunque nacieran en el mismo momento, me refiero... Eh, hace miles de años nacieron dos almas, encarnaron dos almas y empezaron a vivir. Bien, la experiencia que tuvieron es diferente. Nunca es igual. Uno quizás murió antes porque se la comió un dinosaurio, o otro cogió una enfermedad, uno tuvo hijos, el otro no, etc. Tuvo experiencias diferentes, seguro. Cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes. En el mundo nadie vive las mismas experiencias idénticas. No. Por lo tanto, cuando se murió, sacó el alma una serie de experiencias y aprendizajes que guardó, y la otra alma, otras. Estas se guardaron en la siguiente encarnación, esas dos almas pasaron otros aprendizajes que siguieron sumando diferencias. Va, sí, va sumándose diferencias, ¿bien? aprendizajes diferentes. Cada vez que el alma encarna, saca del disco duro de backup, <ríe> donde hay guardada todo lo aprendido por las anteriores encarnaciones, las anteriores personalidades, y a partir de ahí crea una personalidad que es la que va a encarnar y escoge el momento más adecuado para que nazca, el momento más adecuado para que encaje con la manera de ser que se ha ido acumulando, aprendiendo, pero además también con las experiencias que quiere aprender. Entonces ahora, con lo que os estoy diciendo, podéis daros cuenta de que lo que ha vivido es diferente una que otra. Pero puede ser que las dos almas decidan que tienen que pasar una serie de experiencias iguales o muy parecidas, que les conviene la misma familia, que le conviene el mismo tipo de cuerpo, no sé, eso lo decide el alma, ahí no podemos ni meternos ni entender muchas veces el por qué, pero básicamente la idea está en que han decidido las dos almas que quieren vivir unas experiencias parecidas, de ahí que escogen la misma familia, y como digo, un cuerpo muy parecido, y para eso pues tienen que ser gemelos, pero tienen personalidades diferentes. La manera de ser, lo que han aprendido, todas las experiencias conforman una personalidad diferente. Y cuando nacen ahí, independientemente de la carta astral, que es la que indica las experiencias que van a pasar, independientemente de eso, sus caracteres son diferentes. Cada una de esas personas son diferentes, aunque sean canelas. Y eso no es determinado, no está determinado por la genética. Su cuerpo físico sí, pero su personalidad está determinada por las experiencias que tuvo en otra vida. Y como no vienen de la misma familia, eso ya lo he dicho alguna otra vez, y ahora no lo voy a repetir para no alargarlo, vale somos, aunque nazcas en la misma familia, no tiene nada que ver con tus ancestros, que tú formas parte de esa cadena, no puedes nacer en familias diferentes en cada encarnación, pues... Puedes tener ahí dos personalidades muy diferentes, como la noche y el día, y en cambio ser gemelos físicamente. O sea, es posible, pero insisto, eso no te lo explica la astrología. O en todo caso te lo explica la astrología esotérica, evidentemente, porque ya hay la explicación de, esotérica de las reencarnaciones, etc. Pero la astrología pura y dura, en cuanto a planetas y posición de la carta natal y todo eso, no te lo explica. No sé si te le he leído más o te he logrado explicar un poco o qué puedas entender tú que me has preguntado esta, esta me has hecho esta pregunta, pues uh, espero que te la haya respuesto correctamente para ti. Y si quedan dudas, para eso están los comentarios del vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.